Qué tal mi gente, les hago este video para decirles que no voy a poder hacer video hoy Me disculpo mucho, es que tengo mucho dolor de cabeza y me siento un poco mal Espero que lo entiendan y ya ustedes saben, pasen muy buen reto del día Bendiciones